El primer libro de, de Maru Bernal, y que hemos, hemos puesto con el nombre completo, para que no es Mario Eugenia Martínez Bernal, que seguramente eh, muchos no la conozcáis por ese, por ese nombre, ¿verdad? El nombre de Guerrero es Mario Bernal. <risa> bueno, pues yo como editor la verdad es que cuando me planteó Maru la posibilidad, como el señor enseñado textos y, y luego empezamos a hacer el proceso habitual de cuando se, se intenta o se, se tiene la la posibilidad de publicarlo, bueno, pues fuimos me fue pasando textos y hicimos una, una selección conjunta, ¿verdad? Uh -huh. Y trabajamos un poco sobre ello, que es lo habitual, porque el, el autor llega un momento que ya no, no es capaz de... de valorar lo que tiene entre manos. Ahí, lógicamente, lo, lo tiene tan manoseado, por decirlo de alguna forma, que ya, y nos pasa a todos los que escribimos, que es, el, somos incapaces ya de, como digo, de evaluar lo que es mejor o lo que es peor. No digo que el editor tenga una varita mágica para dilucidarlo, pero bueno, es otra mirada distinta y cuantas más, cuantos más ojos lo, lo vean, pues lógicamente mayores posibilidades hay de, de acertar en, el, en la selección. Bueno, yo eh, al margen de, de eso, de, de la función de editor, eh, lo que hago también es lógicamente analizar el libro para poder explicarlo a, a, en este caso a vosotros. Y como siempre, como la memoria va fallando ya, pues llevo unos papelucos escritos que me vais a permitir que, lo, que, que los lea. La poeta uruguaya y premio Cervantes, Sida Vitale, una poeta que no sé si Maru ha leído no me lo has aclarado al final si lo habías leído estoy o no en ello. Sí, ah estás estoy en bien. ello <risa> bueno pero con la que eh, aunque no la haya leído guarda eh, unos parentescos nada desdeñables afirmaba en una reciente entrevista lo siguiente uno debe ser honesto con lo que escribe responsable también y cuando hablo dice ella de honestidad me refiero a ser consciente de decir lo que se siente en este momento sobre todo si se quiere publicar la verdad es que esto parece una peror... de, de tan sencillo parece una perogrullada, pero conviene recordarlo porque cada vez con más frecuencia estas cosas se olvidan. Últimamente nos encontramos con una especie de poesía, para poesía llamamos, en la que abunda una retórica hueca carente de, de contenido, carente de, de, de revelación, por decirlo de alguna forma. ...y está paradójicamente en, en, algunos, en algunas librerías, no en esta afortunadamente... En, ...echando, en, en, en, arrinconando ya de por sí el poco rincón que tiene la poesía en las librerías. Bueno, esta es una poesía, una parapoesía, que lo único que intenta es trasladar una serie de sentimientos... ...que todos tenemos y son perfectamente válidos, pero la poesía busca algo más... ...que lo que es la mera traslación de sentimientos... Eh, la, la frase dicha de, de siempre, el cementerio está lleno de buenos sentimientos, pero la poesía busca, como digo, otra cosa. La poesía de Maru Bernal encaja como un guante en lo que pedía Ida Vitale, porque es una poesía visceral que, no solo, se puede escribir, que solo se puede escribir desde la honestidad, desde la conciencia de habitar una realidad hostil. Si fuera impostada, evidentemente se notaría enseguida, no se puede simular o disimular tanta fuerza vital, tanto entusiasmo como el que derrocha Maru. Tiene que hacer, nacer muy, de muy adentro y mostrarse como tal, con todo su vigor, con toda su verdad, por dolorosa y triste que sea. Sé que al decir esto me estoy internando por un terreno enlodado, porque puede dar la impresión de que estoy defendiendo un tipo de poesía solo inspirada, es decir, basada en la inspiración. Bueno, no es el caso. Eh... La, la poesía, la inspiración la defiendo fundamentalmente porque de ahí, de ese rapto, de ese relampagueo, nace en gran parte la, eh, la poesía, pero no es, no es en absoluto cierto que, que todo dependa de ella. En la poesía de Maru hay inspiración, pero también hay, vamos, hay trabajo, hay conocimiento del oficio, por más que ese conocimiento se tenga que adaptar al lógicamente a la inspiración y luego moldearla, es lo que llamamos, aunque suene un poco paradójico, oficio de poeta, el oficio de poeta. Maru ha, en la búsqueda, ha perseverado en la búsqueda de la palabra más adecuada para intentar expresar aquello que sentía en ese momento, ese momento del que hablaba Ida Vitale, por eso ha sido capaz de imprimir a sus versos una intensidad poco frecuente, intensidad que corre paralela al despojamiento emocional, que se consuma palabra a palabra, luego cuando lea ella algunas de las composiciones, algunos de los haikus o de las formas breves, eh, veremos ese despojamiento emocional. Es un trabajo de orfebrería que requiere meticulosidad y paciencia. ¿Qué quiere decir con esto? Pues la paciencia lógicamente se basa en escribir con lentitud, pero también saber tirar, saber desechar. Es importantísimo tener en la labor del poeta, del escritor, tener, aunque sea solo metafóricamente, porque escribimos ya en la pantalla, en el ordenador, tener la papelera cerca. En la pantalla de la, de la, del ordenador también está ahí en un rincón, en una, pero vamos, hay que saber dónde está y tenerla y usarla con frecuencia. Los que escribimos debemos de usarla, debemos usarla con esa frecuencia que muchas veces... Eh, no frecuentamos porque nos parece que todo aquello que escribimos es magnífico y nada más lejos de la, de la realidad hay que ser consciente de que eh, escribimos a veces con fortuna y las más de las veces con intención bueno, eh, como digo eh, es un trabajo de fobrería que requiere eso, meticulosidad y paciencia y solo, se, eh, solo así se consigue transmitir el fruto maduro de ese enfrentamiento del yo con sus propios sentimientos la poesía actual es un, es, una permanente, es un permanente enfrentamiento del yo con todo lo que le rodea. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque el yo está desubicado actualmente. Hemos perdido aquellos referentes que teníamos hace unas décadas, que eran fundamentalmente las ideologías y la religión. Como sabemos, pues estas, esas dos grandes pilares que sustentaban ese yo se han desmoronado por una por otra o, o por otras causas y el yo, como digo, se siente desubicado. Eh, lo que hace la poesía, o con gran parte de la poesía, y aunque trate de la intimidad, como en este caso es buscar un, un asidero, donde agarrarse. Eh, bueno, Maru, mmm, lógicamente, aunque está escrito desde una visión muy intimista, como digo, pero no es una poesía confesional, porque lo que hace Maru se puede trasladar a cada uno de nosotros. Habla desde su experiencia, pero es una experiencia que yo me a llamar colectiva en algunos, en algunos momentos, porque esos sentimientos son, eh, los, los, los sufrimos y los, y los gozamos todos, entonces son, son sentimientos o temas eternos. Eh, la experiencia, la emoción que dicha experiencia provoca al lector es lo fundamental. Es decir, que eso, que lo que escribe Maru o cualquier poeta, eh, eh, provoque una experiencia, una, un, un, provoque algo, una, un, un, un, un golpe mental en el lector. Es lo fundamental. Lo que queremos los que escribimos fundamentalmente es eso: que el lector se sienta un poco cómplice. Ojo muy diferente de que se sienta notario, es decir, que no, hay algo que siempre me gusta decir y diferenciar, que el poeta no busca un notario, que, es decir, un lector que piense que todo lo que está dicho en el, en el libro le ha ocurrido al poeta, o a la poeta en este caso, puede ser y puede no ser, pero en el, mismo, en el, en el mero hecho ya de, de escribir, aunque sea verdad lo que cuente, lo importante es que sea verosímil, Esa, me gusta diferenciar esos dos términos. Bueno, la verdad es un término muy resbaladizo, pero la verosimilitud eh, es algo que es fácil. Es decir, que lo que cuente en este caso Maru sea mmm, creíble y sea compartible de, por cualquier lector. Son, como digo, sentimientos de despojamiento emocional, son eh, desengaños, amores, bueno, hay de todo, como en, como en, en, en muchos de los libros de poesía. Eh, está escrito, como digo, con un lenguaje también un lenguaje sencillo, pero claro, Maru tiene una herencia cultural a la, no, a la cual no puede renunciar, ni debe renunciar, que es el latín y el griego, cosa que me da mucha envidia por otra, por otra parte. Eh, bueno, eso lógicamente se transparenta también en el libro, luego explicaremos por qué. Pero sobre todo la sencillez, la sencillez, algo que parece muy sencillo, valga la paradoja o valga la repetición, no es nada sencillo. Decía Lorca lo mencionaba en el juego y teoría del duende en una conferencia que dio en Argentina en los años 30. Y esa difícil sen sencillez, como digo, es muy, muy difícil. Eh, hay una... Sencillez, pero también hay una carga, una carga emocional y una carga erótica, ¿por qué no? Porque la hay. Luego, en la primera presentación que hicimos, que no lo hemos hablado, creo, eh, me descubriste que tenemos un libro fundamental en nuestra experiencia lectora común, que son Las ruballetas de Horacio Martín, de Félix Grande. A mí ese libro me impresionó. En los años. Bueno, como otra diré que lo leí en la, eh, Haciendo la mira en Melilla, con lo cual me emocionó mucho más, como podéis imaginar. Y bueno, había sido premio nacional en el año 79, 80, y bueno, es un libro maravilloso. Bueno, Endiendo el aire, que es de lo que hemos venido a hablar, no de, no de Félix Rey Grande, eh, por cierto, que a mí me parece, de los que barajamos, me parece un título hermosísimo, es un libro heterogéneo en su composición, aunque no en su intención, porque como digo, la, la, la corriente o el hilo conductor, que, la corriente subterránea o el hilo conductor es, unifica todo el libro, aunque las formas en las cuales se traduce esa corriente eh, subterránea sean diferentes. La primera sección de brevitate está integrada por haikus. No os voy a explicar lo que son el haiku, porque... Hay tanta frecuentación, tanto, tanto, tanta edición de haikus, que hasta yo mismo he caído en ello, entonces ya no, no voy a decir nada. Bueno, son haikus, pero mmm, no, no, estricta, no, no cumplen todas las normas, bueno, tiene muchas, pero hay seis o siete más o menos eh, habituales, y no las cumple todas afortunadamente. Eh, digo esto porque eh, luego en la, en la siguiente sección de Contentione hay también en esencia haikus, pero no se, no se atienen al riguroso, a la, a la, a la, a la forma. Eh, tan estricta que tiene la, la estrofa, que son como sabéis cinco, siete y cinco sílabas y por supuesto no utiliza el kigo, que es la referencia a las estaciones ¿no? eh, ni los mismos japoneses lo hacen ya, es decir, a raíz de la, de, la posguerra, de, la, de la Segunda Guerra Mundial en la posguerra, lógicamente las experiencias que sufrieron los japoneses entre otros muchos, pero estamos hablando del haiku hicieron que su concepto del mundo cambiara y de dedicarse a a cantar o a lavar o a, a, a transcribir las impresiones que les generaba la propia eh, contemplación de la naturaleza pasaron a escribir también de temas actuales de hecho los haikines actuales tampoco respetan eh, en esencia la, la, el propio, la propia composición de los tres de 7, 5 y 7 y como sabéis lleva también la, lo que sería el estrambote en el, en el en el soneto, ¿no? el, el tanca, que son dos versos más. Bueno, dejando estas consideraciones formales aparte, eh, la temática, como digo, la ha respetado a veces, pero no siempre, la, la temática clásica, y lo que nos interesa es que se ha, eh, se ha internado en otros, en otros asuntos que luego en la lectura los, los verá. Pero bueno, sí que hay alguno que respeta esto del, del paso del tiempo y las estaciones, como este, por ejemplo. Tú, deshojándome, caligrama de viento en despedida. Siempre tenéis, como sabéis, tiene que haber una palabra que, refiera, que, que nos indique en qué estación está. estamos visualizando lo que el poeta cuente, o sea, primavera, otoño. El... Bueno, la contención a la calud del título de la segunda parte es solo aparente. No podía ser de otra forma, porque conozcáis a, con, quienes conozcan a Maru saben que de contención poco. <risa> Como tiene que ser, por otra parte. Hay sí poemas que parecen aforismos por su brevedad y por su contundencia. Por ejemplo este, te comparto con otros, tan, tan, tan pendiente de mí. Y es una paradoja, pero bueno, también hay muchas paradojas en los versos de, de Maru. Pero otros buscan un, bar, un mayor desarrollo anecdótico, desarrollo que se, va colmando, eh, se ve colmado en la tercera sección que se titula De Inmoderatio como su propio nombre indica, o su propio título, esta, esta, esta sección es la donde eh, la, la poeta en este caso pues, da más rienda suelta a su inspiración y, de, y, da, y por, por ende la escritura se alarga un poco más y en lugar de ser tan desnuda, tan sucinta como, sucinta como es en, la, en las dos primeras partes, aquí se extiende, se extiende un poco más. El libro finaliza con la cuarta sección de Dictus, la más breve, y da la impresión de que después de haber leído las tres anteriores y de haberlas escrito Maru, ella quiere ya en una, en una una hacer una especie de resumen, hacer una especie de balance, ¿no? una, un examen de, de cuentas, de, de, de debe y haber, y, y no da, lo resumen en unos cuantos versos. Y bueno, esa es el, la, un poco la disposición, la, la estructura del, del, del, del poema. Lo vivido se reduce a unas cuantas escenas de, del pasado que alimentan la memoria, que por cierto la memoria es la que nos hace ser quienes somos al, al fin y al cabo. Si es cierto que el poema adquiere su verdadero sentido cuando el lector lo lee y lo hace suyo, cuando ambos, ambos comparten sus intimidades aunque el acto creador, como sabemos, se realiza en soledad, necesita comunicarse para realizarse, no me cabe duda alguna de que los poemas de Maru van a obrar ese milagro por su alto voltaje, su intensidad emotiva, que no dejará indiferente a nadie. Esa acertadísima combinación de precisión, sencillez y transparencia de la que puede presumir la poesía de nuestra autora se dirige directamente al corazón de los lectores por lo que dice, pero también a la mente por la forma en que lo dice, Inteligencia y emoción es lo que demanda un buen poema para serlo. Y a los poemas de Maru le sobran ambas cosas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, eh, a los que no me conocéis, siempre he necesitado expresarme a través del lenguaje corporal y de la palabra. Algunos ya conocéis mi trayectoria teatral, pero os habéis sorprendido al saber que también escribía. Empecé leyendo compulsivamente debajo de las mantas, como muchos de nuestra generación, y recuerdo que en mi casa nunca se dijo que no a un libro. La poesía entró en mi vida de una forma práctica, productiva y muy de acorde al espíritu catalán que impregnó mi infancia y parte de mi adolescencia. Fue una idea de mi madre, una tarde de verano de lluvia, en que se presentó en la habitación de juegos de mi hermana y mía, y nos dejó este volumen de las mil mejores poesías de la lengua castellana encima de la mesa. Mi hermana y yo la miramos un tanto escépticas hasta que nos propuso el acuerdo. Nos iba a dar cinco pesetas por cada poema breve que nos aprendiéramos, y 25 por cada poema largo. Bueno, fue un verano muy fructífero a nivel pecuniario, y también fue su regalo, eh, un primer acercamiento a los clásicos, aunque nosotros éramos totalmente ajenas a ese aprendizaje. Lo que nos interesaba no eran los autores, Zorrillas, Pronceda, Machado, Becker, Rubén darío Santa Teresa de Jesús... La mayoría de las veces ni nos fijábamos en el autor, pero sí nos fijábamos en las historias que contaban. Los amores imposibles entre doncellas cristianas y jeques árabes en las orientales de Zorrilla... Eh, los milagros sobrenaturales, en el juramento del Cristo de la Vega, a buen juez mejor testigo, aventuras románticas desde la proa de un navío, besos de una boca de fresa, suspiros de amor de golondrinas y jardines poblados de madreselvas Cuanto más largo fuera el poema, mucho mejor. El caso es que la semilla quedó plantada y cuando decidí irme a Salamanca a estudiar Filología Clásica, eh, mis padres me acompañaron en coche para llevar el equipaje y no tuvieron más remedio que acceder a mi petición de quedarme a dormir en Soria, porque yo quería ver el Olmo Centenario y quería acercarme al cementerio del Espino a ver la tumba de Leonor. De esa afición, por la poesía que siempre me ha acompañado, sobre todo es verdad, en mis momentos más bajos, momentos de desamor, de ruptura, de crisis, de cambios, tanto vitales como geográficos, Guardo escasos pero fieles compañeros, Machado, Lorca, Ángel González, Yoconda Belli, Pessoa, Benedetti y las ruballatas que compartimos de Félix Grande. Es verdad que también suelo leer poesía a trompicones, no soy una lectura, lectora compulsiva de poesía, pero de estos autores y de algunos otros, creo que he obtenido ese pozo y lo poco que yo pueda haber aprendido con H de que hacer poético, lo suficiente para acompañarme en estos aciagos momentos de lucha interior y convulsión emocional, que son los momentos en los que escribo. Creo que La María es una poesía del naufragio, de la soledad, de la pérdida, de ese momento preciso en que constatamos lo efímero y lo frágil que es lo que estamos tratando de retener fútilmente en el hueco de la mano y que sin embargo nos empeñamos en seguir cerrándola con fuerza, como si fuéramos a detener lo irremediable. Y ahí un verso de Félix Grande, en el amor no existe lo verdadero sin lo irreparable que le aullaba a su loba. También es la mía una poesía de la nostalgia en su sentido más etimológico, el dolor por el regreso Siempre he querido regresar, regresar a la infancia, a las ilusiones perdidas, al amor que se fue, al que nunca vendrá, al tiempo que nos burla, a los paisajes donde aprendimos a amar la vida, a todos esos momentos de felicidad. Siempre deseamos volver a algún sitio, a algún ser querido, a alguna época, y la imposibilidad de conseguirlo nos genera dolor. Ha hablado Carlos de geografías emocionales en cuatro libros, en cuatro, sí, en cuatro capítulos, que, bueno, tal como has descrito, empiezan en la brevedad, en el destello, en el fulgor, en un instante, una emoción, que he intentado hacer mediante los haikus. Eh, paso a la contención, que es la tensión, el esfuerzo por mantenerme en, en lo diáfano, en lo breve, pero ya veo que no, que no es posible, que yo me quiero desbordar. Me desbordo en la inmoderatio, que es cuando el sentimiento corre a raudales, y vuelvo en el reditus, como odiseo, ¿no? El regreso, el regreso a la mesura, al equilibrio y a la playa que yo considero homérica de mi infancia. Eh, voy a leeros una breve selección de los cuatro capítulos, me gustaría que la escucharais seguida. Y luego al final, pues, si placuit, plaudite. De brevitate. En la neblina, manoseando la tarde, lluvia en puntillas. Tras los cristales, una rama desnuda requiere al alba... En la memoria precisan cirugía los sentimientos. En el resquicio de todas las sonrisas asoma el llanto. De contención. El destino se desnuda en mi cama. Yo me entrego impúdicamente fiel. El filo de la tarde me sorprende deslizándome por la esquina del mapa donde no estás. De un girón de nada me sostengo. Olvidándote, se me podría pasar la vida sin fecha de caducidad. Las tardes de domingo. Me recuerdan los martes sin ti. Inmoderatio. Inventario. Toca hacer inventario de la casa. Musitan los rincones escondidos. Rezuman lágrimas las paredes. Cuchichean las puertas en voz baja. ¿Inventario de qué? de mi dedo polvoriento trazando caminos grises sobre muebles detenidos, de membrillos pudriéndose en la artesa que dejaste preparada para el dulce, de libros olvidados en el suelo, del irrespirable olor a moho, de la ropa guardada y el dolor que lo invade todo, que se desborda escaleras abajo hasta los montones apilados con tus cosas y mi rabia. Orden judicial de numerar cada día compartido, cada noche de desvelo. Recuerdos en hilera de nuestros viajes, aperos en desuso, fotografías torcidas, muescas en cada piedra. Inventario de la casa sin ti. Orden judicial sobre la mesa. Esta noche toca apagar la lumbre, arropar a los hijos, atrancar la puerta. Saberse solo y no hacer balance. ¿Qué escondes en esa mano? Le preguntó él abrazándola a contratiempo. Las ganas de salir corriendo. Respondió ella entregándose con una sonrisa. Un homenaje a Emily Dickinson, otra de mis poetas favoritas. Ella era fuerte, insondable en la memoria No encontró resquicio alguno para la huida La soledad se fue infiltrando por los pliegues Cubrió de fino musgo la piel de sus manos Enturbió los ojos, clareó su pelo Ahogó las palabras en el oscuro pozo del silencio Ella era fuerte y cerró la boca Renunció a los besos a los tardes enredados en el porche, a los calendarios con fechas señaladas para el reencuentro. Ella era fuerte y habitaba un lugar hermoso, lejano, distante, helado, pero hermoso, repetía él continuamente. Exiliada de su presente, olvidada de su futuro, ella se dedicó con la tenacidad de un muerto a la lenta tarea de odillar el tiempo. Y por último, el reditus. Antes de leerlo me gustaría deciros qué significa tocar mare. Tocar mare, en catalán, es un juego en el que tú te subes a una silla porque te salvas de que te pillen. Y también significa tocar madre. Y para mí era una reminiscencia de mi infancia que quería recuperar asomarme a mí a mis ansias a mi búsqueda a mi particular desasosiego abrazarme sin culpas ni reconvenciones escucharme despacio acariciarme sin prisa encontrarme cobijo sentirme a salvo y volver, volver a las callosas manos de mi abuelo, trenzando su cedazo de esparto, tocar mare. Está. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues esto ha sido todo. Esto ha sido si, todo. Si queréis que haga algún bis, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta presentación. La, bueno, pues para quien no conozca a Maru eh, esta faceta poética de Maru ya nos la mostró en el año 99 que publicó unos poemas en la revista Ala uh -huh. hace 20 años ya ¿eh? hace 20 años ella la pedimos unos poemas que le vi yo un día de refilón por ahí y le dije oye pues nosotros tenemos una revista esto es muy bonito bueno, ha sido la que me ha animado y la que me ha sí, impulsado. La que nos puso en contacto Raquel Sergio, sí. Una gran amiga, y sí, sí. Ella siempre me dijo que, que valía la pena publicarla Pues ahí está. Pues aquí está. <risa> pues muchísimas gracias bueno, por lo venir. Dicho, muchísimas gracias. <risa>